Hola, ¿qué tal? Pues en este vídeo lo que vamos a hacer es ver un primer ejemplo de cómo llevar a cabo la implementación, es decir, el proceso de síntesis o diseño, la implementación, de un sistema secuencial. Desde el enunciado que nos define cómo tiene que comportarse ese sistema hasta el punto en el que somos capaces de dibujar, de, de, de diseñar el circuito concreto que implementa dicha función, ¿vale? Entonces, este primer ejemplo va a estar basado en una máquina de mili y luego tendremos un segundo vídeo en el que vamos a ver un ejemplo de una máquina de Moore, ¿ok? Independientemente de la máquina que vayamos a implementar, sea una máquina de MILI o una máquina de Moore, los pasos que vamos a tener que realizar son estos de aquí. Y el objetivo final es conseguir o ser capaces de dibujar el diagrama del circuito, que es el que después ya se podrá implementar pues, con un circuito rela real o en un simulador para ver que funciona correctamente y que cumple las características, los requisitos que nos indican, Vale. Ahora, a continuación, vamos a ir viendo todos estos pasos, todos, cada uno de estos puntos, nosotros ya conocemos o ya Hemos visto las herramientas que nos van a ayudar para ir implementando e ir desarrollando cada uno de estos pasos, pero nuestro objetivo final, no hay que perderlo de vista, que es dibujar el diagrama de circuito. Diagrama de circuito, que si hablamos de un caso de una máquina de mili, sigue este esquema general. Vamos a tener toda una serie de circuitos combinacionales que implementan la lógica para generar el estado siguiente, otros circuitos combinacionales que van a generar la salida y una serie de flip-flops que lo que van a hacer es guardar el estado que yo tengo que representar para esa máquina secuencial particular. ¿De acuerdo? Así que ahora vamos a ir viendo cada uno de estos pasos que hemos visto en la transparencia anterior. Pues el circuito que vamos a querer implementar en este primer ejemplo es crear un sistema secuencial que detecte una secuencia de entrada, que nos van llegando una serie de caracteres, en este caso nos llegan caracteres A, B y C, y tenemos que detectar la secuencia ACBB. ¿Ok? Entonces ahora, teniendo esto en cuenta, pues vamos a ir desarrollando cada uno de los pasos que veíamos inicialmente. Ya sabemos, ya hemos ido comentando, que para los casos de detección de secuencias lo mejor es emplear una máquina de mili, porque nos ahorramos un estado de forma general. Así que es lo que haremos. Utilizaremos una máquina de mili para implementar esta secuencia. ¿okay? En un momento dado del proceso tendremos que decidir qué tipo de flip-flops queremos utilizar. El enunciado ya nos indica que lo que tenemos que hacer es utilizar flip-flops de tipo JK. ¿vale? Así que vamos allá con el primer paso el primer paso a realizar es generar el diagrama de estados. El diagrama de estados es el que nos ayuda a formalizar de una forma clara y precisa el enunciado del, del sistema secuencial que queremos implementar, ¿vale? Como ya habíamos visto, en los primeros pasos que, que queremos realizar, eh, o, o lo primero que tenemos que hacer a la hora de generar el diagrama de estados es determinar primero las entradas, vamos a tener una entrada, que es la entrada de la secuencia de detectar, que hemos dicho que es una X, le podemos llamar, le podemos dar el nombre de X, y los valores posibles para entrar en la entrada X son A, B y C, como hemos visto inicialmente. Vamos a tener también una salida, esta salida es, la podemos llamar Y, cuyos posibles valores van a ser, a ser 0 y 1, indicar que no hemos detectado una secuencia y uno que sí que la hemos detectado vale y nuestros estados la información que van a almacenar son la parte de la secuencia que ya ha sido detectada que ya ha llegado vale de los, de los datos que nos han ido llegando hasta el momento qué parte de la secuencia llevamos detectada vale entonces secuencia ya detectada ok? Y ahora, teniendo en cuenta tanto las entradas-salidas como estados, lo que tenemos que hacer es diseñar, dibujar este diagrama de estados. Así que, vamos allá. Recordar que lo que queríamos implementar era la detección de la secuencia ACBB. Obviamente, en este caso, no tenemos dudas de si tiene que haber o no solapamiento, porque el final de la, de la secuencia no tiene nada que ver, no coincide con con el principio de la misma, ¿vale? Así que, obviamente, es sin solapamiento, ¿ok? Pues vamos allá, tendremos un primer estado, ese 0, que será nuestro estado inicial, que significa, como siempre, que no hemos detectado nada de la secuencia. Si llega B o C, seguiremos sin detectar ninguna porción de la secuencia, por tanto, nos quedamos en ese mismo estado. Solo avanzaremos de estado si nos llega una A. En este caso pasaremos a un estado S1, que significa que nos ha llegado la A. ¿ok? Mientras que nos vayan llegando A, nos tenemos que quedar en este mismo estado. ¿vale? Significará que al menos tenemos ya una A de la secuencia detectada. Si nos llega una B, se estropea la parte de secuencia que teníamos detectada y tenemos que volver al principio. El único, el único carácter que nos hará avanzar en esta secuencia, en la detección de la secuencia, es el segundo de ellos, es la C, ¿vale? Así que tendremos un siguiente estado que lo que representará, el estado S2, representará que ya nos ha llegado una A y una C. ¿Ok? ¿Qué puede pasar en este estado? Pues, obviamente volvemos a analizar cada una de las entradas, si nos llega una A tenemos que volver al estado que nos indicaba que llevábamos únicamente una A porque esta C que ya habíamos avanzado la perderíamos, ya no, se, no sería útil esta primera porción, la sería eliminada, ya no, no nos serviría para detectar la secuencia y volveríamos a empezar considerando que ya tenemos una A. Si nos llega una C directamente ni lo que ya llevábamos ni esta nueva C nos sirve para avanzar en la secuencia ni para iniciar una nueva por tanto pasaríamos al estado inicial que nos indica que no hemos detectado ninguna parte de la secuencia y finalmente si nos llega una B aún no habríamos detectado la secuencia por tanto la salida es cero pero al menos sí que avanzaríamos ya que tendríamos un nuevo carácter que podemos seguir avanzando. Y este sería, o esto nos haría llegar al estado S3, que significa que llevamos detectado A C y B. Ya por último, lo lo único que nos quedaría por detectar es una nueva B, como es sin solapamiento, porque no hay ninguna otra opción, pues lo que hace o cómo se comporta el circuito, el diagrama de estados es Yendo al, al estado inicial, como ya sabíamos, siempre que, que tenemos un, una secuencia sin solapamiento, entonces, en este caso, nos llevaría el hecho de recibir a la entrada una B, y ahora ya sí que detectaríamos la secuencia, por eso la salida sería Y igual a 1. ¿De acuerdo? Si lo que nos hubiese llegado después de haber recibido ACB es una C, la secuencia se estropea, esa nueva letra tampoco la podemos considerar, tampoco nos sirve, por tanto empezaríamos desde otra, otra vez desde el estado inicial para el caso en el que llegara una C, ¿ok? Y la secuencia no la habríamos detectado, como, es, como está claro, ¿vale? Y ya finalmente, si nos hubiese llegado una A, toda la parte ACB la tendríamos que desechar, pero al menos esa A nueva que nos ha llegado sí que podría ser, sí que podría suponer el inicio de una posible secuencia. Por tanto, tendríamos que ir al estado que nos indica que llevo una A de una posible secuencia. ¿Vale? Entonces este sería el diagrama de estados que representa la funcionalidad que me indicaba el enunciado. El siguiente paso que tenemos que realizar en, en el proceso de, de síntesis o de diseño del sistema secuencial es codificar las entradas, salidas y estados. Hasta la fecha yo he estado hablando de que tenía el estado S0, S1, S2, la entrada A, B, C, etc. ¿Vale? Todo eso son valores que no puedo representar directamente en, en, en un circuito. Todo eso lo tengo que traducir a valores binarios, a ceros y unos. ¿vale? Entonces voy a tener que hacer unas tablas de correspondencias entre lo que es mi estado S0, S1, S2 y S3 y una codificación en binario y lo mismo para las entradas y las salidas. ¿vale? Entonces empecemos empecemos con los estados. ¿vale? ¿Qué estados tenemos? Los estados que tenemos son S0, S1, S2 y S3, ¿ok? Como tengo cuatro estados voy a necesitar dos bits, logaritmo en base 2 de 4, dos bits para codificar todos esos estados. Los bits de estado normalmente se reciben el nombre de, de Q, ¿vale? Entonces tendré Q1. Y Q0, ¿vale? Y haré una asignación arbitraria de los valores de los estados a la codificación. Por ejemplo, puedo utilizar el subíndice. Si es el subíndice 0, lo codifico como 0, 0, el 1 como 0, 1, el 2 como 1, 0 y el 3 como 1, Obviamente esto es totalmente subjetivo y cada persona lo podría codificar de una forma distinta, pero lo ideal es seguir esta, esta correspondencia. ¿Vale? Ahora ya tengo los estados, mis estados vendrían representadas por estas dos variables con estos valores concretos. Los podría ya sustituir en este diagrama de estados, pero no importa, ¿vale? Ya conociendo esta tabla, pues ya puedo, puedo saber la correspondencia entre su codificación y el nombre que he ido poniendo yo en estos estados. Tengo que hacer lo mismo para las entradas. ¿Qué entradas tengo yo? Pues como entradas posibles tengo que me llegue una A, una B o una C, he dicho que la llamaría, a la entrada la llamaría X, para codificar tres valores distintos, pues de nuevo necesito dos bits, con, con un bit solo podría codificar dos distintos, con dos bits puedo codificar hasta cuatro valores distintos, en este caso particular tengo tres, así que necesitaría dos bits, X1 y X0, porque he dicho que la entrada la iba a llamar X, ¿vale? Y de nuevo asigno de forma arbitraria el valor de X1, X0 de esos bits con el valor de la entrada. Por ejemplo, podría hacerlo de forma que la A fuese 0,0, la B 0,1, la C 1,0. ¿De acuerdo? Y ya por último, en este paso, lo único que me queda es codificar las salidas. Las salidas realmente no hay nada que codificar porque ya están codificadas en binario. La salida es 0. Si no lo detecto, es decir, la Y es 0 y la salida es 1, si he detectado la secuencia y 1, pues lo codifico como 1. Así que es un paso trivial y directo, ¿de acuerdo? Por tanto, si retomo el diagrama que habíamos visto inicialmente de una máquina de mili, ya puedo ir viendo... O cómo va a ir siendo el, el aspecto de este circuito, ¿vale? Porque por un lado ya sé que voy a tener únicamente dos flip-flops. Dos flip-flops que el enunciado me decía que tenía que ser de tipo JK. También sé que voy a tener, en el estado actual, va a venir definido por dos variables. La variable Q1 y Q0, porque tengo cuatro estados distintos, así que necesito dos variables. También sé que mi entrada son dos variables. ¿vale? x1 y x0, y que la salida es una única variable, ¿vale? Entonces, ya también sé que el circuito combinacional que me va a generar el siguiente estado, lo que va a tener como entrada son las variables q1, q0, que son las que representan el estado actual, y x1, x0. Por tanto, en su tabla de verdad, como entradas, voy a tener... Q1, Q0, X1, X0. Vaya a tener esas cuatro entradas. Entonces su tabla de verdad en las entradas tendrá cuatro entradas, 16 posibles combinaciones. También en la parte del circuito combinacional que genera la salida, como depende de la entrada y del estado, me voy a encontrar con lo mismo. La tabla de verdad del circuito combinacional que genera esta salida va a tener de nuevo cuatro variables, el estado actual, definido por q1 y q0, y las entradas, definidas por x1 y x0. Así que ahora vamos a ver cómo representamos esto, cómo trasladamos esto a esta tabla de verdad, que la vamos a llamar de otra forma. En particular, en el caso de los sistemas eh, secuenciales, esta tabla de verdad se llama realmente la tabla de transición de estados, porque me indica para el estado actual y la entrada dada cuál va a ser el estado siguiente y cuál va a ser mi salida. Dicho de otra forma, tra traslada la información que tengo en mi diagrama de estados a un formato distinto, lo traslada a, a un formato en forma de tabla, ¿vale? Pero lo único que hace es, esta información que está aquí representada la representa exactamente igual, pero en formato de tabla. Lo único que sí utilizando las codificaciones que he definido en el caso anterior vale en, en, la, en el paso anterior y como ya hemos visto en la transparencia anterior hemos dicho que todo esto va a venir determinado por el estado actual las variables q 1 y q 0 y la entrada, que son las variables x1, x0. ¿Vale? Entonces tendremos que esas son mis, mis, mis entradas. Voy a tener 16 casos distintos y esto me va a definir después la tabla de transición de estados, me va a definir cuál es el estado siguiente. El estado siguiente lo podemos representar como q1 sub de n más 1 y Q sub 0 de n más 1, ¿vale? Como indicando el instante de tiempo siguiente, el valor de q1 y q0. Y en esta tabla, pues voy a tener las 16 combinaciones, 0000, 0001, 0010, 0011, así todas las combinaciones y la información que voy a tener que ir trasladando es, pues, desde el estado 00 con la entrada 00, ¿cuál es el estado siguiente? Pues claro, el estado 00. Es S0, la entrada 00 es la A, con el estado S0 y la entrada A, lo que hago es ir a S1, y S1 viene representado por 01, así que aquí yo pondría 01, ¿ok? Así que lo que tengo que hacer es ir representando y rellenando esta tabla, pues teniendo en cuenta la información que tengo en el diagrama y estas codificaciones que ya hemos indicado. ¿Vale? Ya he dicho que si estoy en el estado S0 y me llega la A, paso al estado S1. ¿vale? Dejarme que divida cada 4 para verlo más, más claro y para no liarnos. ¿vale? Si estoy en el estado 0 y me llega una B o una C, me quedo en el mismo, en el mismo estado por esta transición. Y hay que recordar que la B es 0,1 y la C es 1,0. Por tanto, para estas dos entradas me quedo en el 00. Sin embargo, ¿qué pasa con la entrada 1.1? La entrada 1.1 no, no codifica ninguna de mis posibles entradas. Yo solo tengo tres posibles entradas. Pero con dos bits puedo contemplar hasta cuatro entradas. Así que hay una de ellas, la 1.1, que no representa ninguna entrada posible del sistema. ¿Cuál va a ser mi estado siguiente si me llegase a llegar esa entrada? Como es una entrada que no es posible al sistema, que no tiene sentido dentro de mi sistema, acordaros que para estos casos, para combinaciones no posibles, lo que hacíamos era poner valores don't care. Así que si en el estado 0 me llega la entrada 1,1 que no codifica ninguna de mis entradas, ¿cuál es el estado siguiente? Me da igual, porque esa situación no se puede dar. Así que pongo valores donker. De hecho, en todos los casos en los que tengo entradas 1.1, 1, yo tengo que poner valores donker. ¿Ok? Y bueno, sigo analizando. Ahora, 0.1 eh, es el estado S1. En el estado S1, si me llega una A, es decir, 0.0, 0, si me llega una A, me quedo en S1. Si me llega una B, tengo que retrasarme, ir, a, ir hacia atrás, ir a S0, y si me llega una C, lo que hago es avanzar a S2, es decir, avanzar a 1,0. Continuamos. En el estado 1,0, si me llega, esto es una A, esto es una B y esto es una C, pues en el estado S2, ¿eh? esto es S2, si me llega una A, lo que hago es ir a S1, 0, 1. Si me llega una B, lo que hago es ir a S3, es decir, 1, 1. Y si me llega una C, tengo que ir al estado 0, 0, 0. ¿Vale? Y ya por último, estos tres casos, que son S3... De nuevo, para la entrada A, para la entrada B y para la entrada C, según lo que tenía yo codificado. ¿Okay? Entonces, en S3, si me llega una A, voy a S1, 0, 1. En S3, si me llega una B, voy a S0, 0, 0, Y en S3, si me llega una C, también voy a a ese 0, Entonces, cero, cero, Esto sería la tabla de transición de estados, que no, como ya hemos dicho, lo que hace es simplemente representar esta misma información que tengo en el diagrama de estados, pero en forma de tabla. En esta tabla que acabo de crear, me falta añadir la información de las salidas, ¿vale? He añadido la información que define las transiciones de estado, pero me faltaría añadir la información de las salidas, es decir, toda esta información que me indica en qué casos la Y vale 0 y en qué casos la Y vale 1. Esta información va asociada al estado y a la entrada, es decir, voy a tener un valor por cada fila de esta tabla que ya tenía. Así que lo único que me hace falta hacer es poner una columna más que defina la salida. Así que a esta nueva columna voy a ir trasladando los valores de la Y para cada una de las transiciones. Como es un caso de una detección de, de, de secuencia, puedo ir directamente al caso que vale 1, que es este de aquí, que es el estado S3, es decir, 1,1, y que me entra la B. La B, recordar que está codificada como 0. 1, así que en el estado 1101 1101 es en el caso que va a valer 1. Luego, en los casos que no era posible tener esa entrada, la salida eh, y va a ser x, en particular, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, y en todos los demás, el valor de la y, de la salida, es 0, por tanto, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Vale? Y así ya tendríamos definida una tabla que incorpora las transiciones y las salidas. Ahora ya sí que estaría completo la información de mi diagrama incluido en la tabla. El siguiente paso a realizar es definir la tabla de citación de los free floats. ¿Vale? Esta tabla lo que nos indica es los valores que tengo que poner a las entradas de los flip-flops para que, para un, dado, para un estado y una entrada concreta, lo que obtenga la salida del flip-flop sea el estado siguiente que yo he definido. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tengo que tener claramente definido el tipo de flip-flops que voy a utilizar. En mi caso particular de este ejercicio habíamos decidido utilizar flip-flops de tipo JK. Por tanto, en el diagrama del circuito, que ya vamos completando poco a poco después de cada paso, eh, estos flip-flops que aquí están dibujados como D deberían ser realmente JK ¿eh? y, por tanto, tendría una entrada J1K1, J0, K0. Ya habíamos visto que necesitábamos dos flip-flops, ahora nos dice el enunciado que los vamos a utilizar flip-flops de tipo JK, entonces las, en, las salidas que tiene que generar este circuito combinacional son las entradas de estos flip-flops. Como tengo dos flip-flops de tipo JK, lo que tiene que generar son las salidas J1, K1 y J0, K0. ¿Cómo se comportarán estas, esta, estos valores de J1K1 y J0K0? ¿Qué, ¿Qué valores tiene que tener para cada caso? Pues es lo que me define el siguiente paso, es, en el lugar donde lo defino es en el siguiente paso del proceso de síntesis de diseño de mi, de mi circuito eh, secuencial. Por tanto, en la tabla que yo tenía, que ya había generado en los pasos anteriores, ahora le puedo añadir unas columnas adicionales que lo que me van a definir es qué tengo que escribir en J1K1 y qué tengo que escribir en J0K0 para que, para un, un estado concreto y una entrada concreta, cuál tiene que ser el valor del siguiente estado. ¿Okay? Y esto lo haré independientemente para el bit más significativo y el menos significativo del, del, del... estado, ¿vale? Igualmente, tengo que recordar cómo utilizo o, o, o cómo funciona la tabla de eh, transición de estados de los flip-flops de tipo JK. Esta tabla de citación de los flip-flops, lo que me ayudaba era a determinar el valor que tenía que poner a las entradas de los flip-flops para hacer unos cambios de estado concreto. Por ejemplo, si yo quería pasar de 0 a 0, ¿qué valor del estado actual 0 al estado futuro 0, qué valor tengo que poner en j y k? La puedo saber de memoria, obviamente, o puedo deducirla a partir de la tabla de verdad del flip-flop jk. Si yo ahora tengo un valor 0 y quiero pasar al valor 0, lo que puedo hacer es o bien conservar el estado 00 o bien hacer un reset 01. Por tanto, lo que, puedo, lo que tengo que poner es un 0 y cualquier cosa en la K. Si lo que quiero es pasar de 0 a 1, pues lo que tengo que hacer es bien cambiar el estado eh, actual 11 1, o bien hacer un set. 1, 0. Por tanto, tengo que poner a la entrada 1x. Si lo que quiero hacer es pasar de 1 a 0, lo que hago es cambiar estado, 1, 1, o hacer reset, 0, 1. Por tanto, es, es, esto es x, 1, y si lo que quiero hacer es ma eh, mantener un 1, 1, tengo un 1 y quiero conservarlo en el siguiente estado, pues, ¿qué opciones tengo? 0, 0. Mantengo el estado o hago un set 1, 0. Por tanto, la combinación de entrada es x, 0. Teniendo esta tabla a mano, conociendo estos valores, yo ya puedo ir analizando qué puedo poner por un lado primero en j1, k1 y qué puedo poner en j0 y k0. ¿En qué información me voy a basar para asignar estos valores? Pues valor de q1 actual, valor de Q1 del siguiente estado, con estos dos valores, yo voy a determinar los valores de las entradas de J1 y K1. Valor actual de Q0 y valor siguiente de Q0, con estos dos valores, yo lo que voy a hacer es determinar el valor de J0, K0. Tendré que ir mirando para cada pareja, por ejemplo, de Q1, al siguiente Q1 pasa de 0 a 0, pues para pasar de 0 a 0 tengo que escribir 0x. Y así para todos, ¿vale? Así que vamos manos a la obra y vamos a definir todas estas, todas estas entradas analizando estos casos, ¿vale? Como os he dicho, para J1K1 lo que haré es basarme o fijarme en los valores de Q1 actual y Q1 siguiente, ¿okay? Para hacerlo más claro, dejarme dividir cada cuatro valores, así es más fácil seguir la, la, la, cada fila ¿vale? de la tabla. Uh, entonces, de 0 a 0 tengo que poner 0x. De 0 a 0 también tengo que poner 0x. De 0 a 0 tengo que poner 0x. De 0 a x, es decir, el siguiente estado me da igual lo que sea, pues lo que pongo es xx. ¿vale? Esto es lo mismo en todos los casos que tengo x, serán xx, porque como me da igual el estado que haya, me da igual qué valor pongo en la entrada j1, k1, porque me da igual cómo se comportará el flip-flop. ¿okay? Continúo, de 0 a 0, de nuevo 0x. De 0 a 0, de nuevo 0x... Y de 0 a 1, aquí ya cambio, voy a la tabla, 0 a 1 es la combinación 1x, pues aquí tengo que poner 1x. Continúo, de 1 a 0, de 1 a 0 es x1, de 1 a 1, de 1 a 1 es x0, y de 1 a 0 acababa de decir que era x1, ¿vale? De 1 a 0 es x1. ¿Vale? Continuamos ya con los tres últimos, de 1 a 0 es x1, de 1 a 0 es x1 y de 1 a 0 es x1. Pues analizando el valor actual de Q1 y el valor futuro de Q1, ya he determinado las entradas que tengo que poner en J1K1 para que en el siguiente estado, dada... Esta situación, lo que quiera, es el, lo que busco es yo fijar los valores que hay en esta columna, porque es el estado siguiente que yo de, deseo llegar. Y ahora tengo que hacer exactamente eh, lo mismo, pero para el caso de eh, J0, es decir, me basaré en el valor de Q, eh, Q0, estado Valor de Q0 actual y el valor de Q0 futuro y tendré que rellenar, tendré que poner los valores de J0 y K0. ¿Vale? Pues, venga, de 0 tengo que pasar a 1, de 0 a 1 es 1X, dejarme primero dibujar las líneas de cada 4 casos, porque así es más fácil... Hacerlo todo, ¿vale? Entonces, de 0 a 1 tengo que poner 1x, de 0 a 0 tengo que poner 0x, de 0 a 0 tengo que poner 0x, y de 0 a x, como es x, los, el siguiente estado me da igual, son combinaciones xx. En todas las que el estado siguiente es xx, pues puedo ya de entrada poner xx. ¿De acuerdo? Ahora, de 1 a 1 es x0, de 1 a 0 es x1, de 1 a 0 es x1. Con las siguientes tres, pues sería de 0 a 1 es 1x, de 0 a 1 es 1x y de 0 a 0 es 0x. ¿Vale? Y aquí, de 1 a 1 es x0, de 1 a 0. A0 es x1 y de 1 a 0 vuelve a ser x1. Siempre es ir, acudir a la tabla de citación del flip-flop correspondiente, en este caso del JK, y poner el valor que me indica esta tabla. Pues ahora ya tengo la tabla que me representa para cada una de las entradas y estados cuál ha de ser el valor que tengo que fijar a la entrada de los flip-flops para que evolucione al siguiente estado que a mí me interesa, y también tengo determinada la salida que tengo que, de que, que tengo que fijar para cada uno de esos casos, para cada combinación de estado actual y entrada. Dicho de otra forma, ya tengo una tabla de verdad, aunque aquí las estamos llamando de otra forma, que me determina cómo se tiene que comportar este circuito y cómo se tiene que comportar este circuito en esa tabla, en esa tabla de transición de estados, lo que tengo es una columna con los valores de J1K1 eh, y otra columna con los de K1, otra con los de J0, otros con los de K0 y otras con la de Y. Dicho de otra forma, yo ya tengo la tabla de verdad, la columna particular, que depende del estado actual y de la entrada, es decir, depende de estas cuatro variables, ya tengo la columna que me va a ayudar, ya tengo los valores de la función en formato de tabla, ya tengo los valores de la función que me define todas estas salidas, estas cuatro salidas de este circuito combinacional y esta salida de este circuito combinacional. Cuando tengo una tabla de verdad de un circuito combinacional, el siguiente paso que tengo que aplicar, que tengo que realizar, es minimizar esa función, los valores de esa tabla y sacar el circuito correspondiente. Dicho de otra forma, pues tengo que ir minimizando los valores de J1, K1, J0, K0 y luego una vez que tengo lo de las funciones de los flip-flops también pasaré a hacer lo mismo con la salida, con Y. Ya tenemos muy entrenado toda la minimización con, con mapas de carnot, esta, la, la función que tengo, la función que yo tengo depende de Q1, Q0, X1, X0, entonces mis variables son... Q1, Q0, X1, X0, ahora lo que voy a hacer es minimizar el caso de J1, ¿vale? J1, por tanto, cojo los cuatro primeros, 0, x 0, 0, x los cuatro siguientes, 0, 1X, ahora tengo 4X y 4X, dicho de otra forma, XX, XX y XX, XX, y ahora lo único que tengo que hacer es ir cogiendo la combinación, por ejemplo, se me ocurre que, que algo interesante sería minimizar en términos sumas, en término producto, perdón, que me ayudaría o que me bastaría con coger este término de aquí, este grupo de unos, ¿vale? Con valores don't care, obviamente, ¿ok? ¿Y esto a qué sería igual? Q0 sin negar, por x1 sin negar. Vale, pues este proceso lo tengo que repetir con cada una de las funciones, ¿vale? Como estamos, tenemos ya mucha práctica en la minimización con mapas, pues podemos ir más rápido. Aquí los cuatro primeros son x, los cuatro eh, segundos, el segundo grupo de cuatro también son x, así que xx, xx, xx, xx, XX, ¿vale? Aquí estoy haciendo, no lo he puesto, perdonar el caso de, de K1, ¿okay? la columna que tenemos resaltada en verde. Y luego vendría el caso de 101 X, que es la última fila, 1, 0, 1, X, y luego 1, 1, 1, X. Por lo que veo, aquí podría coger eh, un grupo de cero, un único grupo de cero, ¿vale? parece que sería lo más rápido, Quizás parece que también sería el, que nos obtendría una función más pequeña que agrupando unos, pero bueno, si hiciéramos el caso de agrupar unos, notaríamos daríamos cuenta que este es uno de, los, de esos casos en los que tanto la función mínima en suma de productos eh, y en producto de sumas coinciden exactamente. ¿Vale? Vale, pues K1 sería igual a la variable Q0, porque Q0... No varía, q0 sin negar, porque no varía con valor 0 y x0 negado, más x0 negado. ¿OK? Ya tendríamos q1. Vamos a por el siguiente: el siguiente sería el caso de, de j0. Cogemos esta columna de aquí, la trasladamos al mapa: 1, 0, 0, x, estos cuatro primeros. Ahora tengo 4x, x, x, x, x. Ahora tengo 1, 1, 0x, 1, 1, 0x, y ahora me quedarían 4x, x, x, x, x, ¿vale? Si agrupo por unos, pues podría juntar estos 4 unos de aquí y estos 4 unos de aquí. Por tanto, j0 me quedaría como este primer grupo, que es la columna, pues me quedaría x1 negado por x0 negado, más el segundo grupo, este de aquí, que sería q1 sin negar, q1 sin negar, por x1 negado. X1 negado. Y ya por último, el caso de k0, que serían 1, 2, 3, los primeros 4 son x, xx, xx luego me vendría 011 1 x 0 1, 1 x luego me vendrían 4x xx xx y luego ya por último 011 x podría agrupar por, por unos pero bueno si veo que este grupo de ceros también me, me es bastante útil de nuevo aquí me saldría la misma la misma función agrupando por ceros que por por unos en suma de productos que en producto de sumas y este k0 sería igual, las variables que no varían son x1 y x0, ambas en valor 0, por tanto, como son ceros, como he agrupado ceros, es un término suma: x1, x0. Ahora ya tendría definida las, o ya tendría la expresión mínima de las cuatro de las cuatro funciones que corresponden a las entradas de los flip-flops. Ahora me quedaría. Únicamente la función de salida, la función y. La función y, vemos que solo tiene un 1. Alguien podría pensar que, que puedo coger directamente este minter, pero bueno, fijaros que hay x que me van a poder a lo mejor ayudar a simplificar la, la función. Así que mejor hago el, el, el mapa de Carnot, por si es el caso de que ese 1 lo puedo simplificar con alguna x. Vamos a probar. 0, 0, 0 x 0, 0x... 0, x, 0, 0, 0, x, 0, 0, 0, x, 0, 0, 0, x, y ya tengo 0, 1, 0, x. No es que pueda simplificar mucho más, pero al menos sí que puedo juntar este 1 con esta x, haciendo que la función y, este es el, el mapa de Carnot de la y, pues haciendo que la función y al menos pierda una de las variables, en concreto la variable que pierde la x1, porque es la que cambia de valor. Así que me quedaría Q1, Q0 sin negar, Q1, Q0 sin negar, por X0 sin negar también, porque también eh, tiene valor 1 en todos los casos. Así que ahora yo ya conozco exactamente los valores, las expresiones mínimas, de las funciones combinacionales, de los circuitos combinacionales que van dentro de esta zona para la salida y dentro de esta zona para la excitación, para la, la, la, para la fijación de los valores de entrada de los flip-flops para que en el siguiente estado tengan el estado que a mí me interesa, el estado que me definía mi tabla de transición de estados, es decir, el estado que me definía mi diagrama de estados, ¿vale? Ahora que ya conozco estas funciones, lo único que me quedaría es el siguiente paso, que efectivamente, como ya podéis imaginar, es implementar directamente el circuito. Pues eso, el último paso es dibujar el diagrama de circuito y este diagrama de circuito me quedaría de esta forma. ¿vale? no lo, lo he puesto ya directamente porque es bastante sencillo. He organizado las entradas y los estados de una forma más o menos ordenada para ver claramente o para que sea más fácil eh, ver los valores de las funciones. Aquí de todas formas os he etiquetado los, los nombres de cada línea que corresponden x1 no x1, x0 no x0, q1 no q1 y q0 no q0, ¿vale? Esta es la zona del sistema combinacional que genera eh, los cambios de estado, esta es la caja o la zona que veíamos antes que genera la salida y esta es la zona que genera el o que guarda el estado, es decir, la zona correspondiente a los flip-flops. Como veis, los dos flip-flops están conectados al mismo clock de este circuito secuencial, pues aparecen las funciones J1, K1, J0, K0 y de este circuito combinacional, ¿eh? de este circuito combinacional salían J1, K1, J0, K0 y de este pues generamos Y siguiendo estas funciones. Estas expresiones mínimas que ya he calculado anteriormente, ¿vale? Así que con esto yo ya tendría finalizado, ya habría acabado, todo el proceso de síntesis, de diseño de mi sistema eh, secuencial, ¿vale? Siempre que quiera hacer un sistema secuencial, tengo que ir siguiendo estos mismos pasos, este proceso sistemático para la resolución del problema y llegar finalmente al diagrama de circuito que me implementa la función que, que me indica. Sin seguir estos pasos es muy difícil conseguir construir este circuito, este diagrama, si yo no voy siguiendo, si no voy aplicando todos estos pasos que hemos visto. ¿vale? Pero antes de acabar el vídeo, os quiero mostrar un bonus, un bonus extra ¿eh? de, de este circuito, que es que lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es trasladarlo a la herramienta de digital y ver cómo efectivamente se comporta de la forma que nosotros esperábamos. Se comporta, pues, pues eh, como habíamos dicho, como habíamos definido inicialmente. ¿Vale? Así que vamos a ver si, si se comporta exactamente como, como habíamos definido. Vale, pues aquí podéis observar tanto el diagrama de estados que, del que partía, que yo quería eh, implementar, que lo tenéis eh, aquí, con sus eh, codificaciones correspondientes de entrada y salida y la ventana de digital en la que vamos a simular el circuito vale Así que empezamos la simulación, lo ponemos en marcha, recordar que el valor de verde oscuro representa los ceros y el valor de verde más claro, más, más fosforito, representa los unos. ¿ok? Si nos ponemos encima con el ratón, también aparece el valor. ¿veis? Entonces el circuito parte en el estado 0,0, que en este estado... Mientras que, por ejemplo, me llegue una B, que es 0,1, fijo a las entradas 0 a 1 y genero un flanco ascendente de reloj, pues el circuito no avanza, sigue estando, no ha cambiado, sigue estando en el estado 0,0. Eh, Fijaros en, los, en las salidas Q de JK1 y de JK0, ambas siguen siendo valor 0 y 0, ¿vale? La única forma de que avance este circuito es introduciendo una A. Una A es el caso, las entradas 0,0, 0, he puesto X1 y X0 a 0,0, 0, genero un flanco ascendente de reloj y el circuito ha avanzado al estado 0 y abajo, en el JK0, tengo el valor eh, 1. Entonces he avanzado al estado 1. Mientras que yo tenga una A, ¿eh? mientras que me quede, ahora estoy en este estado, ya he avanzado al estado S1 gracias a que he introducido una. A. Mientras que yo introduzcas valores A eh, en, eh, estando en este estado, yo no voy a avanzar, pero tampoco voy a retroceder. Así que imaginaros que genero flancos ascendentes. Como veis, no cambia el estado. Sigo estando en 0,1. ¿Ok? Vale. Ahora lo que voy a forzar es la entrada de una C para avanzar a este estado. La C si os acordáis, es el valor 1, 0. Por tanto, x1 la pongo con valor 1, x0 sigue valiendo 0, ya tengo fijada la entrada c en la entrada, y ahora genero el flanco ascendente, a ver si me deja, un flanco ascendente, lo que me hace ir al estado 1, y aquí tengo el, el, el valor 1, y aquí tengo el valor en j0, perdón, que se me ha ido para adentro, en JK1 la salida es 1 y en JK0 la salida es 0. Por tanto, yo ya estoy en el estado 1, 0, es decir, estoy aquí. Si por lo que fuera me llega una A a la entrada, ahora, y genero un flanco ascendente, lo que voy a hacer es retroceder, llegaré otra vez al estado 01. Vamos a verlo, por ejemplo, si a nivel eh, ilustrativo es interesante, lo genero, y si os fijáis he vuelto a pasar al estado 0,1. La salida de JK1 es igual a 0, la salida de JK0 es igual a 1, ¿vale? Bueno, vuelvo a avanzar, porque ahora lo que he hecho ha sido volver a este estado, al estado S1, vuelvo a avanzar al estado S2 introduciendo una C, que es X1 igual a 1, X0 igual a 0, avanzo, Vuelvo a estar en el estado S2 y ahora lo que busco es introducir una B para avanzar al estado S3. La B es 0, 1, avanzo, he generado el flanco ascendente del reloj y fijaros que ya estoy en el estado 3, en el estado 11, 1, porque aquí en JK1 la salida es 1, en JK0 la salida también es 1. ¿Vale? Y ahora, como la entrada sigue siendo B, la salida del sistema ya me está detectando la, la consecución, la, la, la entrada de esta secuencia, ya que estoy en el estado S3 y la entrada de este estado sigue siendo B, por tanto, se me detecta la secuencia de entrada y se activa la salida Y que hasta la fecha no se me había detectado. Si vuelvo a generar un flanco ascendente de reloj, pues el destino de, del circuito, el siguiente estado, será el 0,0, como me determinaba el diagrama de estados. Vamos a probar. Y si os fijáis, ya estamos en el estado 0,0 y ya estamos listos para poder ir eh, detectando nuevas secuencias. ¿De acuerdo? Bueno. Y con esto pues eh, ya está, ya hemos visto un ejemplo completo de cómo generar, de cómo hacer la síntesis de un sistema secuencial. En este caso era una máquina de mili. en el próximo vídeo vamos a ver una máquina de Moore, pero no es más que repetir el mismo procedimiento. Este proceso sistemático, estos pasos que hemos ido definiendo, siempre son los pasos que tenemos que ir aplicando siempre que queramos eh, crear, que queramos diseñar un sistema eh, secuencial. ¿Vale? Así que nada, en el próximo vídeo veremos cómo hacerlo para un ejemplo de una máquina de Moore. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.